Buenos días, soy Gerardo Herrera y soy el director general del Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Violencia aquí en Michoacán. Y en esta mañana, con mucha energía, te estoy invitando para que estos próximos días nos puedas acompañar al quinto festival internacional de narración oral, es decir, todo aquello que tiene que ver con artes escénicas, que tiene que ver con los cuentacuentos, pero desde luego cuestiones muy torales que tienen que ver con las lenguas originales, por eso desde el Cantar de las libélulas, te estamos invitando a que nos acompañes a este gran evento que se organiza en la ciudad de Puebla, pero para todo el mundo soy Gerardo y te espero muy pronto con nosotros de corazón que tengas una mañana exitosa